¿Cómo estás Belén? Buen día. Hola Belén. Hola, buen día Nico, Nancy, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Bien, bien, están? contentos bien. De, de tenerte nuevamente con nosotros, nuevita en esta familia sí. de aquí <risa> de 7 a 9 con Valenza, pero ya es la segunda vez que, que nos podemos conectar. Sí, sí, bueno, hoy vengo a contarles cinco tips importantísimos cuando cobran su sueldo y, y quieren eh, o planean endeudarse, ¿sí? sí Ajá. El primero que tenemos que tener, de los cinco, es hay que tener un presupuesto armado para todo. ¿Sí? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes eh, planean, eh, cuando cobran su sueldo, tienen que planificar durante el mes los gastos que van a tener. Hablo de los gastos grandes como también de los gastos pequeños. Dejar un presupuesto para farmacia, dejar un presupuesto para comprar la comida. Sí. ¿Cuánto gasto yo por comida en la semana? Si yo gasto por comida en la semana mil pesos, al mes tengo que dejarme cuatro mil pesos. Claro. Es un ejemplo, ¿no? Eh, a, eso, a eso le decimos, tenemos que tener un presupuesto para todo. Todos uh -huh. tenemos que tener un presupuesto ya planificado para nuestro mes. Más que nada para eh, poder saber cuánto dispongo yo para gastar o no. Sí. Claro, gastos fijos, gastos Ajá. por alguna eventualidad. ¿al, al, ¿Puede sí. ir, entrar también algún gustito? También. Y también, por ejemplo, para los que tenemos hijos, el recreo de los niños, Ay, lo, lo que es. gastan cuando van a la escuela. Claro, sí. Todas esas Ajá. cosas tienen que tener un presupuesto ya planificado. Porque en el día a día a uno se le suele ir la moneda, se le suele ir el, el peso y después llega a fin de mes y se da cuenta que no llega. Entonces, todo eso tiene que tener una planificación, y a eso me refiero con tener un presupuesto para todo. Uh -huh. En el tip número dos, les, les digo, no usemos la tarjeta de crédito para gastos corrientes. A ver, eh, después vamos a hablar en otro momento, les cuento de las cosas que se hacen en, en una sola cuota, sí para uh -huh. subir el exporte sí. y todas esas cosas. Lo que yo digo es que no se vayan a comprar un sándwich en seis cuotas, porque claro. lo, el sand, lo terminan en media hora y en seis meses van a seguir pagando la cuota del Sándwich. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, no usemos la tarjeta de crédito para gastos corrientes. Mm -hmm. Eso sí lo planifiquemos dentro de nuestros nuestro presupuestos eh, mensuales. Bien. Bien. Eh, Belén, yo eh, recuerdo yo recuerdo eh, de eh, acá Diego Zuliani o también eh, Pablito Luro, varias veces nos dijeron, ¿no? Lo mismo pasa, vos decías recién, de ir a comprarte un sándwich en seis cuotas. Eh, sucede lo mismo con el súper. Claro, cualquier ¿Eh? cosa comestible, cualquier claro. cosa que al Ajá. mes siguiente no lo tengo y tengo que volver a comprar y tengo que claro. comprar nuevamente y tengo la cuota. Entonces Exacto. tengo doble gasto. Claro, Ajá. Nada de lo que sea en cuotas para ese tipo de gasto. Eh, después, el tip número tres es que seamos responsables con los créditos y préstamos ya adquiridos. Esto, eh, alguien que trabaja en los créditos, como yo siempre, te lo vas a decir. Pero no solamente porque las empresas estén interesadas en que, en que les pagues, sino porque eh, nosotros tenemos un esfuerzo que que cuidar. Nosotros tenemos, como personas, nos califican por este comportamiento de pagos. Y a la hora de obtener beneficios, incluso del Estado, necesitas tener un buen score crediticio. Entonces, debes eh, ten, que ser responsable con las deudas que ya tenés adquiridas. Vos tenés que saber, y a esto eh, va con lo que hablé la, la última el último encuentro, que es que tienen que saber en dónde están endeudados, cuánto tienen que pagar y todo eso, ¿sí? Uh -huh. Como Bien. tip número cuatro, sí. eh, vamos a decir que tienen que darse caprichos que se puedan financiar con sus ahorros. Bien. Eh, uh -huh. A ver, en general es así, o sea, si yo quiero comprarme un nuevo par de zapatillas, es mejor que lo compres con tus ahorros que generándote un nuevo crédito. Ahora, claro. eh, todos tenemos caprichos, todos queremos un celular nuevo, todos queremos una computadora, uh -huh. todos queremos este, tener eso y, y capaz que no tenés el margen de ahorro. Sí. Uh -huh. eh, si vos me preguntas a mí si prefieres, si prefiero que saques un crédito para comprarte una zapatilla o sacas un crédito para generarte un nuevo ingreso y después poder tener el ahorro para comprarte esa zapatilla, yo te voy a decir siempre que generes este nuevo ingreso. Y ese, ese es la, la, lo fundamental. Pero eh, si quieres comprarte esa zapatilla, eh, y ahí vamos a enganchar con el tip número 5, que es que elijas deudas buenas. ¿A, ver, ¿a qué hablamos de, de buenas deudas? Busquemos aquellos lugares donde eh, las tasas de interés no sean tan altas donde no haya costos administrativos secretos, que después te salen de sorpresa, eh, que no tengan mantenimientos que, que pueden ir subiendo con el tiempo, porque vos no sabes cuánto puede ir subiendo, a no ser que esté previamente pautado. Y, y, ahí, y ahí tengo que decir que tienen que confiar en SAS Créditos de la marca Valerza, porque Ajá. nosotros tenemos las tasas más bajas del mercado, todos los empleados públicos, eh, sí. están pudiendo acceder a créditos con tasas muy bajas en cuotas fijas y en pesos. Bien. Eh, así que bueno, a la hora de buscar un, un, un endeudarse, busquen una deuda buena. Por ahí, en el apuro de querer sacar un crédito, hoy, hoy eh, y hoy no sé, está cerrado justo en el horario que yo puedo, ¿qué tanto me cambiaría sacarlo hoy a las 8 de la noche o sacarlo mañana al mañana? Qué Ajá. tanto me puede llegar a cambiar a mí el, el no tener este la plata hoy, claro. porque por ahí le, la, la urgen, en la urgencia van y sacan donde primero les dan y no se fijan en este uh -huh. tipo de detalles. Sí, siempre que ¿Sí? cuando vamos apurados siempre terminamos tomando malas decisiones, uh -huh. ¿no, Belén? Exacto. No, no terminamos exacto. de evaluar todo lo que tenemos que evaluar. Sí, exacto. Es eso, es eso exactamente lo, lo que no tiene que pasar no nos dejemos ganar por el, por el arrebato o por el apuro. ¿sí? Uh -huh. Una cosita más, chicos, quiero sí. contarles, que a todos los maestros que están, que están asociados a la Mutual ADEP, estamos haciendo un sorteo a partir de hoy, eh, de un crédito a tasa cero, a todos los que saquen el, el préstamo de hoy hasta el 30 de junio, van a participar en un sorteo mm, para, por un crédito a tasa cero. Todos los que pertenecen a la Mutual ADEP. Así que, maestros, ah, esperamos por Necochea 469. Bien, y una todo, buena oportunidad, ¿no? Un para para bueno. los maestros sí, sí. afiliados a ADEP, recordamos. Eh, créditos a tasa cero. Uh -huh. ¿Hay algún tipo de monto? ¿Hay algún tipo de, de requisito? ¿O se tienen que acercar nada más y ya acceden al crédito? Tienen que pertenecer a la mutual de ADEP, tienen que sacarlo por medio de la mutual de ADEP. Y en general. Todas las bases y condiciones, ahí ¿sí? está en el Facebook de créditos, entren ahí, uh -huh. nosotros ahí ya publicamos el, el, las bases y condiciones. Cuando pasen por acá, seguramente vamos a estarlos anotando para, para que participen del sorteo ya para, para sacar. O sea que todos los que saquen préstamo de, de hoy hasta el 30 de junio uh -huh. participan en un crédito a tasa cero. Qué Esta bueno, es una de todas las acciones que estamos haciendo con todas las mutuales, porque. Queremos bueno. cuidarnos. Uh -huh. Qué bueno, Belén. Y bueno, tenemos acá como la primicia, si se sí. quiere, eh, y sí. la buena noticia para, para todos los uh -huh. docentes afiliados a ADEP, nos encanta. Y a tener en cuenta, ¿no, eh, Belén, estos, estos tips de ahorro o de, de maneras inteligentes de endeudarnos y tra tratar de sacar uh -huh. ese, esa connotación negativa que tiene la palabra endeudamiento, Ajá, deuda, ¿no? Claro, sí. porque a veces uh -huh. decimos, uy, endeudamiento, no, no, no quiero endeudarme, pero quizás es para generar más ingresos en claro. un futuro. Eh, Entonces es está agarrada a una serie de mitos, que se los cuento la próxima vez que nos encontremos, <ríe> eh, pero está agarrada a una serie de mitos que obviamente dan miedo cuando uno lo, los ve de esa manera, pero son mitos. Uh -huh. Uh -huh. Después hablamos de... Sí. Y, y otra cosa, Belén, por ahí, si, que puede quedar pendiente, eh, ¿qué podemos hacer con el aguinaldo? Ah, ¿Qué podemos hacer con el ¿Qué laguinaldo? se puede hacer con el Ainaldo? Porque, bueno. Algunos ya administración... lo tienen gastado, te digo. Sí, es ya, bueno. La administración pública lo va a cobrar no, la semana que viene. No lo, eh, 24, y ya 20, lo eh, y 24. Así que estaría bueno, ¿eh? A ver qué, cómo por ahí, Yo les eh, qué, qué podemos hacer con el Ainaldo? Con el, con el tienen que, que invertirlo. Tienen que invertirlo Ajá. y hacer que genere nuevos ingresos para, para, para ellos. Claro. Uh -huh. Porque gastarlo, gastarlo, pagando cuotas que si las puedes seguir pagando mes a mes. Eh, claro. No, te conviene invertirlo. Invertirlo y generar ingresos que te convierta, que te, que te conviene, a, que, que te convenga, perdón, este, <ríe> eh, que te convenga después eh, pagar la cuota de eso tranquilamente claro, No, no, la INAL no se lo gasten para pagar. Uh -huh. y, y bueno, Belén, vos sos de SAS Crédito de Valerza exclusivamente para los créditos, pero sabemos que todo el equipo de Valerza también brinda asesoramiento claro, para uh -huh. inversiones, para justamente poder no tener esa, eh, esa independencia financiera que muchas uh -huh. veces hemos hablado también. Así que pueden consultar, ya sea por los créditos, importantísimo, o si no, por cualquier otro tipo de asesoramiento. Sí, no, no los escucho, chicos. Uy, escuchan, Belén, pero... ¿Ah, ¿ahí nos estás escuchando? Sí. Ahí está. Ahora sí, uh -huh. ahora sí. Bien, no, eh, no. Sí. decía eso, ¿no? Que se puede consultar en Valerza por los créditos y también por asesoramientos, por ejemplo, de inversiones, que es completo. Valerza uh -huh. está lleno de profesionales que pueden asesorarlos en todo lo que necesitan el sistema financiero. Los esperamos. Uh -huh. Bien, Belén, te agradecemos este contacto. Ojalá que pronto nos volvamos a reencontrar. Bueno, un beso, chicos. Muchas Hasta gracias. Luego. Hasta luego. Ahí estaba Belén Sosa, gerente de créditos de Valerza. Endeudarse, pero de manera inteligente. bueno.